Jautido. abatido. tarde, llegaba Así, así, está Lo que tú has hecho, pero mi coche ha vuelto para atrás, bro. otro. era Ah, era por, era por el AIDU, ¿eh? Ah, no, no, no. Eso digo, Pablo por Discord, pero... Eh? Dame, dame, llega uno por encima tuya. Hay uno aquí. chorro. grande, brother. No tenemos para Espérate, espérate un momento, cojo tu ¿Eh? la automata de esta de aquí Ya lo sé que nos tengamos que pelear Ya lo matan mal a la CTG ahora Me caen las A continuación, No Uno roto Ha batido abatido, un batido No Espera asco tío, he tarde tío, abatido tío ay, ay. Otro. Puto darne tío Pero dije oh, que había uno cerca Sí, pero no me ayuda, bro. Mucho NT sí, no me ayuda, bro no, no, no escuché nada, tío, me con la punta mi arma, tío. ¿Te la has tocado mucho o qué? Está un tiro, es mi arma ¿Está en donde morir ¿Edo? Sí, está un tiro... Está en zona ya, creo, dentro. Está un tiro, pobre. ¿Y yo? Tu propio coche. ¿Cómo te mató, bro? voy, madre mía, las Mi propio coche, bro. Así, así, Lo que tú has hecho, pero mi coche ha vuelto para atrás, bro. Un no. tiro por ahí. Nada más, tío. Esto no me puede estar pasando, tío. Verdad, sí, amenaza a tres. Haqueado. Un tiro. Un tiro me está llamando por Discord, ¿no? Sí, tío. A mí también, tío. El Ray right, creo que es. <ríe> ¿Ha batido aquí? ¿En rombo? ¿Con más? He eh, visto solo uno apuntarme con el Frank lo ha batido, ¿eh? ¿Con sí, más, con sí, más, con sí. más? ¿Dónde? Conmigo. Ah, está tirado por abajo, ¿eh? Va a intentar tirarle re, creo, no creo, ¿no? a tormenta. ¿Dónde no están? ¿Dónde están, tío? Al frente mío, pero no vayas, lo menos, ¿qué haces? Madre mía. no sé, tío! Es que no me decís nada, no marcáis ni una puta marca, nada. ¿Qué quieres? No, está enfrente, mira, por aquí va otro. The oh, tío, uno. Qué, tío, Stay clear. ¿Qué falso ese tú, el segundo tú. Izquierda uno. They Oh, oh. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué Tres tíos, tú tres el carrito tío. Madre mía A la verga, me tiró un misil Más de vale, uno, tengo Sí. Batió uno, traquea otra el último de ese. Si, ese es el último, está un tiro. Puede caer un gulag aquí enfrente mío. ¿Qué? Sí, gente, un entero ya ahí, eh. Ajá. Tampoco me cuentas tu vida, crack. ¡Mira! ¡Mira! Eduardo, que te tengo cerca. ¡Mamá huevo! Te <risa> imaginas, te mete un cate. Así que así me lo quito, brother. Pero ya veo que no. Joder, cara se se le cae el mata. Que no diciéndole a la memoria. Me ha que se va a dormir, que cuando llega a la casa que recoja, no sé qué me ha dicho. Pero este quién es, bro, que es super motivado el pavo, ¿no? en nuestra caja había gente, en nuestra caja había gente. Darne, salía a dos puntos creo, ¿eh? Creo recordar ¿eh? Yo tengo dos al frente mío ahora. Dame, ahí, échame una mano. ¡Oh, tío, yo he visto la sangre, tío. ¿Tú, tú? Va, voy a ayudarte, voy a ayudarte, voy a ayudarte. Me pido que primero he Visto la punta de la batido uno, no te ayudo. Ha Me... batido el que iba detrás tuya como un cocino. Eh, uno más en teoría, entonces pues sale bien el squad full sniper, eh. Sale bien, no paramos todo borrar Compra U a ver, Romeo. Ah, lo vi al frente. Lo veo. La blanco. Voy a botar están rotando, cazo, pero. Lo voy ya tarde. Busca tú a los. ¡Ah, ha visto uno por aquí! Ajá, ajá. Toma. Mira cómo va gomeado por la skill. ¿E es, -es ni izquierda, es yeah. izquierda. Media. Ah. No. No, no, una bala. No, no, no, estamos en el tío muerto. vete con el estimulante o algo. Va con el sniper ese, tú el otro iba con Naka. Madre mía, la que le he fallado, tío, viste Muerto, tío. No lo... Era obvio Si, sí, lo vio mis cojones Te tenía el pixel bro, le estabas piqueando Si, sí, si me tenía el pixel, mis cojones Me tiene el pixel, estaba saltando, acabo de ver la killcam Mis cojones, me falsísimo Mira, mira, mira lo tiré a la izquierda bro Bro, que, lo tiré a la izquierda en la, Justo en el último pelo de la cámara Y era obvio, madre mía tú A ver Romeo, mira, te explico bro. Más suerte que mis cojones Él tiene enasis también entonces, tiene la suerte de que te va a dar un cabeza